Buenos días profesor, con mis compañeros presentaremos el laboratorio 3 relacionado al sistema respiratorio. El sistema respiratorio junto a la circulación está asociado a una de las funciones biológicas más importantes de nuestro organismo. Su principal función es distribuir a nuestras células oxígeno y eliminar el dióxido de carbono de estas. El mecanismo de la respiración es un proceso de ventilación, o sea, el movimiento de aire hacia adentro y fuera de los pulmones. La respiración sirve para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y tejidos corporales a través del sistema circulatorio. El corazón bombea la sangre desoxigenada a los capilares pulmonares, donde se produce el intercambio gaseoso entre la sangre y los alvéolos, que son sacos de aire de los pulmones que permiten la oxigenación de la sangre. Nuestras actividades fueron sobre las variaciones de la respiración al volver a respirar el mismo aire y al contener la respiración, estas actividades tienen directa relación con los alvéolos y su ventilación, necesarias para el buen funcionamiento de los tejidos. Un concepto importante dentro de estas actividades se refiere a las presiones parciales normales del oxígeno y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es importante en este proceso por ser un componente principal para regular la frecuencia respiratoria. Un concepto importante es la presión parcial de un gas. Esta se obtiene dividiendo la cantidad de moles de gas por el total de moles de gas multiplicado por la presión total de un sistema. Una gradiente de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono es lo que determinará en qué dirección habrá intercambio de estos gases. Actividad número 7. Para realizar este experimento, utilizaremos el simulador del sistema respiratorio, en donde nos iremos a la opción de variaciones en la respiración. Nos aparecerá un módulo como el que se muestra en pantalla. En la parte izquierda nos aparece un recipiente que simula la cavidad torácica. Dentro de este tenemos dos pulmones mecánicos, unidos a tubos que simulan la vía aérea de los pulmones. En este experimento ajustaremos el radio de los tubos en 5. Bajo el recipiente nos encontramos con una plataforma negra que simula el diafragma, y bajo esta tenemos una tabla de registros donde se guardan nuestros datos. En la parte derecha vemos la pantalla del osciloscopio y bajo esta vemos indicadores de presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial máxima y mínima y frecuencia de bombeo. Le damos a comenzar y veremos una onda recorriendo la pantalla del osciloscopio. Guardaremos los datos registrados, esto servirá como nuestra referencia. Repetiremos el experimento, pero esta vez haremos clic a la opción volver a respirar el aire expirado cuando transcurran 10 segundos en el gráfico. Y guardaremos los datos. Como se pudo observar en la tabla de resultados finales, hay un leve incremento en la presión parcial de dióxido de carbono, escapando del nivel fisiológico que llega hasta los 45 milímetros de mercurio. A este fenómeno se le conoce como acidosis respiratoria, indicando que el cuerpo no pudo eliminar todo el dióxido de carbono que en esta simulación fue provocada por una disminución de la ventilación al respirar el mismo aire que fue expirado. También podemos ver diferencias al analizar el flujo total de aire, el cual aumentó ligeramente. Esto se debe a que se comienza a utilizar los niveles de reserva, ya que se están realizando respiraciones ligeramente forzadas al no inhalar aire normal, o sea que no haya sido aspirado. Y esta consecuencia será visible en el gráfico del simulador, en donde podemos observar eh, cómo aumenta ligeramente el volumen durante la inspiración. Si se hubieran realizado este experimento por más tiempo, la diferencia debería ser más significativa. Ahora daremos paso a la actividad número 8, que consta de, de contener la respiración, que es la última actividad que veremos. En esta actividad, lo primero que hay que hacer es, es hacer el, el dicho el experimento de referencia para que podamos compararlo con nuestra con nuestro experimento donde vamos a aguantar la respiración. Luego de hacer el experimento hay que guardar los datos y dejar el gráfico en el oscilómetro. Ahora, con nuestro experimento de contenido de respiración, vamos a dejar la respiración normal hasta, hasta los 10 segundos. En donde se va a presionar el botón contener la respiración durante otros 10 segundos. En otras palabras, a los 10 segundos se contendrá la respiración y a los 20 segundos se va a volver a poner la, la, la respiración normal. Luego de que terminen el, los, los 60 segundos, se, va, se pulsa guardar datos y se pueden comparar los resultados de, de, ambas, de ambos experimentos en el oscilómetro. Bueno, lo que sigue la actividad 8 es la pregunta sobre qué pasa con la presión del CO2 durante el momento de la contención de la respiración. Y como podemos ver, la presión aumenta cuando contamos la respiración. Y esto se debe ya que no hay ninguna circulación de aire y esto ocurre en consecuencia de que el dióxido de carbono se mantiene dentro de los pulmones. Y bueno, seguimos con la pregunta que habla sobre si hay algún cambio cuando se devuelve la respiración a su estado normal. Y entonces, como podemos ver, cuando devolvemos a la normalidad, la circulación, podemos ver que la respiración no está al mismo ritmo. Y además de otra cosa más, que sería de que realmente la nueva onda o nueva normalidad llega a ser mucho más alta que su primer estado normal. Esta fue toda nuestra presentación. A continuación encontrarás las fuentes de donde se extrajo la información para el vídeo Muchas gracias por ver.